...como cada año y es tradición... ...la Peña Flamenca de San Pedro Alcántara... ...celebra también su almuerzo... ...y con esta fiesta también todos esperamos la lotería... ...porque ya está tocado, tocar ¿no? ¿Qué tal? Hombre ya con los años que llevamos... ...siendo fiel al mismo número... ...yo espero que ya para este año demos el golpe... ...si damos el golpe va a ser un golpe grande... ...porque tenemos las 170 series... ...ya tenemos 90 parrias entre los socios... ...uno se lleva dos, otro se lleva cuatro... ...y a poquito a poco iremos retirando... ...hasta llegar a ver si tenemos la suerte del año pasado... ...de que aparte de que nos tocó la vuelta... ...también tuvimos la suerte de que vendimos las 170 series... ...que no es fácil de vender... ...gracias a todos los socios y amigos colaboradores... ...porque 170 series son 1.700 decimitos... ...que hay que hacer compromiso. Es que está de moda regalar lotería... ...porque así, fíjate, es doble regalo si te toca. Claro, sobre todo cuando te regalan el, el gordo... ...nosotros por aquí un grupo de, de amigos... ...que yo por cierto siempre le regalo uno también... ...el hijo me trajo uno el año pasado Doña Mencía... ...y nos quedamos las puertas... ...un numerito es el que nos falló del gordo gordo... ...pero claro, eso es la ilusión para poder seguir persiguiéndola. ¿Y si la suerte no está para que la ocasión... ...para que la, se la encuentre... ...a ver si no la encontramos este año. Lleva, llevamos... ...porque luego también dicen como el chiste del catalán... ...no dice, si quiere que te toque por lo menos mete... ...mete, metemos... ...luego que tengamos la suerte de que el nuestro salga o no... ...en el bombo están todos... Bueno, hoy, ...hoy celebráis vosotros también vuestro almuerzo anual de feria... ...que todo el año lo lleváis haciendo con actuaciones... ...pues sí, llevamos para nosotros digamos este el día grande... ...junto con el de la sardina y el día de Andalucía... ...son los tres días grandes que tiene la peña... ...y lo llevamos bien, la verdad es que hoy tenemos una cantadora... ...que es bastante conocida porque ha estado unas pocas de semanas... ...estuvo en la copla el programa de Canarzú ...que da mucha publicidad digamos... ...y luego también cuando canta flamenco... ...nosotros la hemos visto en los cantes de las minas... ...en la unión hacia finalista... ...es una buena cantadora... Araceli Campillo... ...y a ver lo que nos da". cuando hablamos de flamenco... ...¿qué valor que te gusta? Yo soy de los... Por, ...yo era, digamos, más folclórico que flamenco... ...pero como me tuve que meter en el flamenco... ...por, como se suele decir, por por mi mujer... ...pues yo era de los de ellas... ...a mí donde se ponga la ceguilla y donde se ponga la soleá... ...todos son cantes y todos son bastante apreciados... ...porque un fandango bien cantado... ...como dice la letra de una de las del Cabrero... ...pone a la gente de pie... ...pero una ceguilla o una soleá bien cantada... ...a mí me gustan más que, que ninguna otra. Bueno el otro día en La Peña... ...qué bonito estuvo también... ...hombre Luis Perdiguero estuvo para comérselo... ...porque claro Luis también tenía ganas de estar... ...porque estuvo en el festival... ...pero claro en el festival... ...ni se escucha igual que en La Peña... ...ni ellos dan de sí lo mismo... ...porque en el festival hacen tres cantes digamos populares... ...y termina un fandanguito y se van... ...y en la peña claro hay que dar callo... ...hizo lógicamente oso cante, tocó todos los palos... ...los tocó bastante bien... ...y la verdad es que quedamos contentos con su actuación. Y además de los socios que también tenemos ahí a... a uno de ellos que también canta... No es muy bien, ¿eh? ...aquí tenemos a socios cantadores Paco... ...le paso, le paso el testigo al amigo Paco... Bueno, a darte la Una enhorabuena. Artista bueno. de todos los años en la inauguración de la madrina. La, la coronación Porque de la madrina él siempre pasó, está dando su. su doble. Que primero felicitarte por tu actuación del otro día en La Peña. Que nos dejaste con la boca abierta, porque qué bonito esos pasos que hicieron también lo, la madrina de este año y todos los, los socios que tu, quisieron bailar ese paso doble, además de otras cosas que no hiciste, además que lo dedicaste y a todo el mundo. Enhorabuena, qué bonito. Pues nada, eh, como todos los años te digo, es una cosa que tengo la suerte de llevar ya seis años haciéndolo, ¿verdad? Y y entonces pues cuando llega lo paso mal lo paso mal porque te enfrentas al público verdad y tiene que cantar los pasos dobles con la música con la orquesta y entonces una cosa es cantar a guitarra y otra cosa es cantar a orquesta verdad y la verdad que como me acuerdo de, de, de los de arriba y me sale pues me sale esto me sale esto ¿verdad? ¿de qué edad recuerdas que empezaste a cantar, que supiste que tenías buena voz y que te gustaba a ti el cante? Bueno, a mí que me gustaba el cante, eh, yo siempre he sido farinista, he sido farinista, he sido de farina, a mí me comprende. ¿Qué, qué, ¿Qué edad podías tener cuando empezaste a escuchar? Bueno, yo tendría ya ocho añillos, nueve añillos cuando yo empecé a cantar. ...y ya empecé yo a cantar por la paquera de Jerez... entonces salió el maestro Farina... ...lo escuché y me enamoré de esa voz tan bestia que tenía... ...y Dios me ha dado la suerte de tener un pellizquito también de él... ...a mí me comprende... ¿Eh? ...y la dedicación a ustedes... ...pues yo creo que es que ya os tocaba... ...ya os tocaba porque llevamos... ...ocho o nueve años... Mmm, ...cantando... ...en la peña... ...ustedes hay unos grandes colaboradores nuestros... ...de cuando estaba Paco Álvarez... ...y la verdad que yo las otras no sé ...pues yo esto lo llevo en mente... ...digo, este año si Dios quiere... ...a, la, a Elena y a Pepe yo no me lo dejo atrás... ...eso que nos ha muchísimo... ...de verdad, <risa> muchísimas gracias... ...y yo también os doy las gracias a ustedes... ...por la clase de reportaje que nos habéis hecho... ...porque yo esta mañana lo he visto ya en... Eh, ...lo he visto... ...y muchos que quedarán por hacer todavía... ¿eh? ...bueno, y, y lo he visto esta mañana... ...de verdad que me he quedado prendado... ...de lo bonito que lo habéis hecho... ...y yo encantado de lo bien que también me ha salido, ¿no? No sé. Fantástico, os acompañamos hoy también el almuerzo, gracias. Pues ya está, pues ya, ahora ya nos vemos aquí comiendo eso... ...y muy agradecido a ustedes, ¿vale Elena? Bueno, hablamos de la peña flamenca y siempre entrevistamos a los hombres, a los caballeros, pero nunca las socias, también hay mujeres en la peña y que hace muchos años también que su familia, como fundador, uno de los fundadores de la peña flamenca, que vimos cómo se le entregó la, la placa en homenaje a tu padre, fue un acto muy bonito. ...bueno, felicito a las dos porque estáis guapísimas... Ah, ...así que, gracias. buenas tardes... ...muchas gracias, buenas tardes... este homenaje? ...pues la verdad que fue una sorpresa porque no esperábamos... ...y un honor y una satisfacción de que aunque él no esté... ...todavía lo recuerde y eso la verdad que te llena mucho... ...como hijo y a la familia la verdad que es muy muy muy bonito... ...una cosa que se va a llevar siempre en el corazón... ...pero tú mercante también lo llevas en el corazón y en las venas ¿no?... Algo hay. ¿Qué es lo que te gusta a ti flamenco? De... A mí me gusta mucho las milongas, me gusta mucho eh, los tangos, los fandangos. Y después estamos en un coro también que hacemos mucha sevillana, mucho rumba, paso doble la música española. La verdad, que un poquito de todo. Un poquitito de todo. Pero vamos a hablar también aquí con la amiga que siempre la vemos, y siempre nos vemos los notarios, siempre nos vemos en alguna fiesta. Pero Efect en la Efectivamente, también había que venir aquí a La Peña y bueno, aunque yo no soy de aquí, pero la verdad que me ha, ha cogido muy bien aquí en San Pedro y pues ya me siento una más de aquí, vamos, y lo mismo... Indica sobre todo eso, que las mujeres, que también forman parte de la peña, que vengan acompañadas con maridos o no, que las mujeres pues también tenemos que ocupar ese espacio. Por supuesto que sí, vamos. Hoy venimos acompañadas de los maridos, pero bueno, hay días que no puede ser y, y vamos solas. Y, y muy bien. ¿Pasarlo bien hoy? Además que nosotros somos las socias. Yo hice un grupito y digo, vamos a ir las socias, que hay muchos socios, pues ahora socia. Y ahora somos las socias las que tiramos de los maridos, no al revés. <ríe> Para romper. Y me vas a un estribillillo orina, que está muy no, difícil. Que estoy muy o sea, nerviosa. Que, sí, ya, sí, ya no, no, a ver ya cuando empecemos a ir el coro. y... El de de? ¿Sí? No, deja pues que te a... mire... Venga. Venga. Un poquito una la sevillana. Deja que te es que me... mires, no cuervas la cara. No vuelvas la cara, deja que te mire, no vuelvas la cara. Deja que te mire, no cuervas la cara. No vuelvas la cara, quiero que me claves tu negra mirada. Quiero que me claves tu negra mirada. Ay, deja que te mire. ¿quién se pone en medio? ¿Quién? ¿Quién se pone en medio? Deja que me pierda y en la noche oscura de tus ojos negros. Tenemos que poner la nota a la feria y la habéis hecho genial, que vos más bonita, me encanta. Ya me habéis dicho que vaya a venir un día a la tele, ahí el coro y le voy a hacer alguna cosita, ¿vale? Enhorabuena, soy fantástica, de verdad, y, y me encanta. Así que tengo que hacer más entrevistas, ya que me había arrancado, ¿eh? Bueno, no vea qué madrina tiene la peña flamenca este año de lujo. Vamos a entrevistarla porque ya vimos con su banda, Isabel, qué bien te queda a ti esa banda, ¿eh? Te queda genial, vaya madrina guapa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo representar este año? La... Eh, satisfecha por haberme elegido como madrina de, de mi peña y nada más que... Eso, eh, estoy muy satisfecha y muy contenta ¿Te de que me. Llegue. ¿Tú que ibas a ser elegida la madrina? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Lo me llamaron, me llamaron y me dijeron, mira, que, que habían contado conmigo que si, si querían y digo, pues bueno, vale, pues eh, ahí estaremos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que colaborar con las peñas. Y... ¿Hace muchos años eres socia de.? Eh, cuatro o cinco, cuatro o cinco. ¿Qué palos sí. te gusta? ¿De sí, más folclórica, ¿Qué te gusta? Lo que más me gusta es, son los fandangos. El fandango natural natural, el fandango de Huelva... ...me gusta todo lo que se trata de flamenco... ...pero que más me gusta son los fandangos... ...que bien bailados los también eh... Sí, ...que bueno. siempre se abre la madrina con los paso doble sí, ...y muy bien lo que, lo, ...lo que pude, lo que pude... Sí. Ay, pues nada... También ...que los cantó, también los cantaba muy bien, hay que decirlo... ¿eh? ...y lo sí, hicisteis sí. todo genial, así que enhorabuena... Muchas gracias. ...y bueno. ahí está todo el año, sí, te vamos a ir con la banda me ¿no? ...me toca estar pendiente de lo que me digan... ...tengo que colaborar en todos los actos y... Y nada, muy contenta, contenta. De de gracias. gracias, muchas gracias. Juan Carlos como presidente honor, haciendo, honor. haciendo también los honores, a, también a Rafa, muchos amigos, muchas personas que son socias y aunque no lo sean aquí tiene cabida todo y nos sentimos muy a gusto, ¿no Rafa? Yo con ellos nada más que tengo agradecimiento, es que no puedo decir otra cosa porque cada vez que hacen una fiesta, cada vez que hacen algo casi íntimo, no, siempre tienen el honor de, de invitar, o tengo el honor de que me inviten, ¿no? Y, y no todas las veces puedo, desgraciadamente. Entonces, esta comida, yo no sé, no sé si serán cinco años, seis años, los que yo desde Paco Álvarez, ahora con él, el... que, que he estado viniendo y, y, en fin, y aquí continúo viniendo con ellos y además les agradezco que, que tengan esa deferencia conmigo. La verdad es que cada vez soy más socio, cada vez más gente, lo vimos los otros días en la Peña. Sí, bueno, en realidad quiero decir ante, ante todo lo ¿no? que el honor para la Peña Flavesca es que don Rafael Piña venga con nosotros a tomar, aunque sea una copa, ¿no? Se agradece, porque ya sabemos que en, este, en estos días puntas de la feria tienen que entender muchas cosas sociales, no muchos sitios, y la verdad, que brazos se cortan, que no duela, ¿verdad? Pues decía Paco Álvarez. ...y bueno pues muy contento de que, de que va llegando todo el personal... ...invitados y socios que... gente a pie, los normales y, y bueno... Que, que, ...con el deseo de que, de que esto vaya bien... ...el evento sea del agrado de todos... ...y como siempre creo que estamos ya tranquilos sobre ese tema... ...porque siempre nos sale bien ¿no?... ...y un no poquito y de algo, esfuerzo... ...y algo que quiero destacar, ¿eh? ...porque es que las últimas veces que hemos venido a comer... ...aquí nos ha caído a la grande... <risa> ...y hoy, de lluvia me ah, refiero... Sí, sí. ...las últimas que yo recuerdo, es bien, es verdad, es verdad. ha sido con... ...y además con lluvias hasta muchas veces que estábamos ahí preocupadillos... ...y este sí, año, pues mira sí, sí. qué día más resplandeciente y más manzarilla, maravilloso... manzanilla con agua, on the, ro on the rock... <risa> <risa> sí, sí, sí, ...pero bueno, sí. el tiempo también, bueno... ...yo, yo eh, de verdad cambiaría el otro, ¿eh?... Yo, con tal de que llueva en esta zona, prefiero meterme debajo de una sombrilla que, que está el sol ligero aquí y no tener agua, que ya se está notando. ¿eh? Sí. Esto se está notando de una forma drástica en ¿eh? los campos. Yo tengo que poner este problema. Bueno, ahí. mañana sale nuestro San Pedro y, y que ah, empieza a sí. llover a partir del domingo, a partir de las 12 o las 1 de la mañana. No, no, <risa> que no sería que mala hora. La proyección de San Pedro casi a forma derogativa antigua, ¿no? Sí. para que caiga el agua, sí, ¿verdad? Para, que, para que nos rieguen los campos. Y ...los cantadores, flamencos... Yo, ...yo no soy muy, muy de ello ...pero precisamente hoy estaba hablando con unos amigos... ...que precisamente han llegado desde Olvera... ...yo estuve, en el tiempo que estuve viviendo en Olvera... ...tenía... ...una televisión por cable, como bien sabéis... ...y una de las cosas que hacíamos... ...o que teníamos además en cuenta en nuestro calendario... ...era grabar todas las intervenciones... ...de, de la preña flamenca de entonces de Olvera ¿no? ...y aunque yo no tengo mucho apego... ...ni conozco mucho, pero sí había unas una coplillas... ...que siempre me encantaban, me gustaban... Y además me, me daban como ánimo y tal... ...que eran las colombianas... ...es decir que el flamenco duro, duro... es ...las granaína, la, la soleá ...son un poquito más de, de, de queja, ¿no?, de dolor, ¿no?... ...sin embargo las colombianas tienen ese cantecito, alegrote, flamenco... ...que lo conserva, y entonces pues si yo tengo que decantarme... ...por algún cante, algún tipo de cante, son las colombianas, ¿no? ...y luego como cantadores flamencos la verdad es que no te puedo yo decir... nombre. hay un detalle, solo un detalle... ...sin conocer a los cantadores en La Peña, en un Olvera, grabándolo... ...pues hubo una vez, que había una cantadora que era de Morón... ...era mujer de un güero civil... ...no me preguntes el nombre... ...porque no lo conozco... ...y cuando llevaba un rato escuchando a aquella mujer... ...yo estaba embobado... ...estaba atontado... ...estaba ensimismado escuchando a aquella mujer... ...sin yo entender de flamenco... ...esos son los que me gustan a mí... ...es decir, el que sin conocerlo... ...cuando te pones a oírlo... ...te pone los pelos de punta... ...y te quedas embobado escuchándolo ¿no?... ...sin conocerlo... ...que todavía tiene más mérito que a mí... ...alguien de este tipo me haga ¿no?... ...yo a ellos les veo la cara... ...cuando están viendo algo que les gusta... ...y nada más que viéndole en la cara... ...el gesto, la emoción con la que escucha el flamenco... ...digo, este tiene que cantar muy bien... ...pero en esa en esa ocasión os lo digo de verdad... ...que lo sentí de propiamente... ...sin tener conocimiento de, de ese flamenco... ...porque yo creo que eso es otra de las cosas... ...que lo hemos dicho muchas veces... ...ellos sé que tienen esa intención... ...es que el flamenco para quererlo hay que conocerlo... ...y eso falta... ...no, se quiere algo más ¿no?... Pero vamos que lo bueno... Eh, ...le gusta a todo el mundo... ¿no? Sí, claro. ...no hace falta entender de algo para que te guste ¿no?... Ahí a veces tú ves en la televisión o la radio... ...y cantan en inglés y lo hacen tan bonito que te gusta ¿no?... ...y el flamenco si tiene la oportunidad... ...y la ventaja de saber algo de flamenco... ...pues lo valoras más ¿no?... ...además porque conoces los palos que son muy extensos... ...el flamenco es muy heterogéneo... ...acaba de nombrar a Rafael la colombiana... ...que está en todos los cantes de ida y vuelta ¿no?... ...y la verdad que eso, los cantes son... Eh, ...ese maridad entre, entre el flamenco y Sudamérica... ...que llevaron y, y, de Cuba y ...pues la verdad es que es un encanto... ...porque son muy melosos, son muy bonitos... ...unas letras preciosas... ¿eh? ...pero el flamenco es bonito en, en general... ...y si lo conoce y cuanto más lo conoce... ...más lo quiere". Este día tan especial para vosotros... ...que es el almuerzo que alguna vez para feria... ...¿quién viene a delitar este almuerzo? Bueno, el antayer tuvimos a Luis Perdiguero en... ...que se acerca más el flamenco... ...flamenco, flamenco... ...grande, cante grande, ¿no?... Eh, aunque es muy variado también, tiene, tiene gran belleza en, en lo que hace, lo extiende mucho, ha progresado mucho también Luis. Y vino con, con Chaparro de Málaga, el guitarrista, que es muy difícil, ¿no? Como decía Paco, con un guitarrista de eso canta hasta un mudo. Sí, lo decía. Y hoy, hoy aquí tenemos algo más, más distinto, más, más ameno, eh, más, más light, digamos, ¿no? Eh, Viene una chica que estuvo en la copla, que triunfó, que, que gustó mucho, que es Araceli Campillo. ...y entonces yo la escuché un día cantando lo de ...lo de, Málaga, lo de la Virgen de la Amargura, ¿no?... ...la Virgen de la Zamarrilla, ...y digo, pues este me encanta, me, me gusta... Y, ...y como pueda la traigo a Argamona este año... Y, ...y aquí va a estar todo un rato... ...y alguien que seguramente que nos cartará unas rancheras ...porque si no lo vamos a dar menos... Ay, que hay, que hay mucho arte y muchos socios que saben pues, cantar muy ayer bien... ayer yo lo tenía... Con, lo, ...vendrán... Vendrán, como sorpresa, sobre las tres y media llegarán. Pero ¿y tú no has Cuando... cantado qué? Calla, que es el problema. que, que, que Yo no tiene que haberlo traído porque, seguro, si no me dicen algo, ah, yo me quedo callado y pa'lante... para adelante. Pero como empiecen a tirar y a yo con dos manzanillas que, que tenga. <risa> y enfermedad. que y bajar más en feria. del etenario. Bueno, de eso, un buen rato. Yo, aunque tengo poquita voz, eh, la tengo desagradable, como decía uno de ellos. <risa> ya yo tengo que deciros algo en homenaje al flamenco, ¿no? Y además a, a lo que yo creo que el flamenco está regresando. Con, con sus dificultades, pero la gente joven cada día más. Estábamos el miércoles. ...en la caseta nuestra... ...y estábamos cantando pues las canciones clásicas... ...de baile y de pasangueo de la feria... ...y de buenas a primeras pues se presentó... ...uno de los musasos que viene con el grupo... ...que viene del Burgo y dice... ...y aquí cómo va a faltar en un sitio de Andalucía... ...que hagamos un poquito de flamenco... ...y el hombre se puso a tocar la guitarra... ...y nos cantó allí una canción, si tuvieras... ...toda la gente de la caseta grabándole... ...y haciéndole fotos y haciendo vídeos... ...es decir que el flamenco... ...aunque lo tengamos un poquito dentro de las fiestas... ...todavía cuando se pone a alguien a cantar y canta bien... ...pone los pelos de punta... ...y eso no se nos puede olvidar... ...y eso yo... De, ...en la parte que tú sabes que nos ha tocado... ...de, de, de responsabilidad en la tenencia de alcaldía... ...con Gema a, a, al frente... ...hemos hecho todo lo que hemos podido y más... ...para que el flamenco esté vivo en San Pedro de Alcántara... ...que yo creo que queda un corpúsculo importantísimo... ...en la Costa del sí, Sol... Sí, sí. ...y en San Pedro de Alcántara para, para que el flamenco no se pierda... Además, para, reviv ...para revivirlo más todavía. yo doy fe de lo que dice Rafael porque... ...el tiempo que han estado ellos... ...yo no sé, que no conozco lo que venga ahora ¿no?... ...espero que sea bueno... ¿Por qué no? ...pero Seguro que, que sí. puedo decir en, en honor a, al trabajo que han hecho... ...que fue una maravilla... ...ese fuerte, ese maratón de flamenco... ...que se vio el año pasado en octubre aquí en... Saber, eh, ...aquello fue, eh, no sé si es repetible o no... ...pero ojalá se repitiese... ...porque eso, en redunda en la gente... ...en el flamenco, en los que viven de eso... ...que tienen que trabajar también... ...y, y, y aunar esfuerzos para que... ...sigan trabajando y si se contrata y se hace ¿no?... ...y entonces la verdad, este lo que han hecho ellos lo mismo que Midón, ...que espero que aparezca por aquí, si no le tiraré de la oreja... Espero, espero, ...espero que venga y, y me da mucha alegría ver a Rafael también... ...porque hay que seguir, hay que seguir al pie del cañón... ...y se esté o no se esté, siempre está eh, la amistad, la peña, el flamenco... Seguro. ...y por un poco que hagan siempre con venir por aquí ya ayudan... Muchísimas gracias enhorabuena y a disfrutar de este día para la peña, Lo tan fantástico, está. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. gracias. Bueno Juan también le da la bienvenida al teniente alcalde de San Pedro, Juan, acaba de llegar eh, don Javier y le dais la bienvenida como todo año. Ya, ya, Por supuesto, además una alegría, una satisfacción. Que, ...que vengan por aquí pues, ya he dicho antes, un honor ¿no?... ...porque la Peña Flamenca se la abren las pajarillas... ...cuando ve a gente que quieren a la Peña Flamenca y ya... ...Javi con el tiempo que lleva, que no lleva mucho... Sí. ...ha demostrado en el este, transcurso de, de los días... ...que tiene interés, que tenemos esperanza en, en, en pedirle cosas ¿no?... Sí. ...y bueno y sobre todo es que estén aquí ¿no?... ...que aparezcan por aquí a pesar de los compromisos que tienen hoy... ...tan extenso, tan diverso y... ...y que estén aquí pues... Eh, eh, ...signo de agradecimiento y de, y de alegría y de jolgorio... ...como tiene de San Pedro... ...la Peña de San Pedro... Eh, ...había que estar aquí apoyándolos... ...no había más remedio... ...aunque hay muchos eventos hoy al mediodía... ...hay que estar con ella acompañándolos... ...porque realmente... ...es su presidente... ...toda su junta directiva... ...la labor que realizan es magnífica... ...en pro del flamenco... ...y él lo ha dicho... ...y yo ya lo he dicho públicamente en distintas ocasiones... ...yo voy a estar... ...mientras esté como teniente alcalde... ...que espero que sea bastante tiempo... ...apoyando a la Peña Flamenca... ...porque realmente forman un grupo muy amplio de personas... ...de San Pedro de Alcántara... ...que realmente no solo aman al flamenco... ...sino especialmente que son muy buenas personas... ...y yo cada vez que he venido a cualquier evento... ...a su festival flamenco... ...a la cena que hicieron allí en la pesquera... ...realmente me han acogido con los brazos abiertos... ...y yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos... ...y especialmente hacia su presidente... ...que me demuestra su amistad día a día. Gracias. Cuando canta el cantor, no se habla. Era el señor Don Fidecido, barrenillo y de la Peuza, hombre de muchas talegas, en los llanos de Arizona. Desde Tucson a Nogales, de Chihuahua, hasta Sonora corre la plata montone plata de la veladora hasta que se hundió la tierra y apagó la veladora solo quedaron coyotes Muerde, que muerde la cola. Luego los indios zapaches para celebrar su pascola le dieron a Don Fidencio una flechiza espantosa. Hasta que llegó su tata Tataranieta española. A recuperar esa mina. Mina de la veladora. <risa> ¡Anda, Desde tus Nueva no de Chihuahua hasta Sonora. Son los que muerde que muerde la cola. ¡Alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo. Ella es Araceli Campillo. Y le va a acompañar un fenómeno joven de la guitarra, que es Nano Reyes. Así que para todos ustedes, a la Feli Campillo y Nano Reyes. I'm going to go